Por ahora no hay forma existente de conseguir un mapa así que dejen de creer en la buena, es como esta Torre de Anticruz.